hola qué tal muy buenos días bienvenidos a mi canal de youtube soy cecilia de y en este vídeo quiero explicarte cómo definir objetivos de forma correcta para tus redes sociales pero antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones porque todos los lunes subo un nuevo vídeo hablando sobre marketing en redes sociales comunicación digital o emprendimiento y no quiero que te lo pierdas así que ya sabes suscríbete como te decía anteriormente, en redes sociales es necesario definir una serie de objetivos. Tienes que medir qué es lo que tú pretendes alcanzar con tus redes sociales. ¿Qué son estos objetivos? Estos objetivos son precisamente parámetros que te ayudan a medir si tu estrategia está funcionando o no está funcionando en las redes sociales. Si realmente las redes sociales están siendo un instrumento que te está ayudando a vender más que en definitiva es lo que tú pretendes conseguir con ellas por lo tanto para definir objetivos en redes sociales voy a explicarte cuál es la técnica que yo utilizo tal vez ya la conozcas pero es la técnica smart y sirve perfectamente para definir objetivos para tus redes sociales SMART viene del inglés, sus siglas están en inglés, pero yo voy a mencionártelo en español. La S viene de específico, la M de medible, la A de alcanzable, la R de relevante y la T viene de tiempo, encuadrado en el tiempo. Por lo tanto, a la hora de definir objetivos en redes sociales, es necesario que verifiques que tu objetivo cumple con estas cinco cuestiones. Sucede bastante a menudo cuando le pregunto a algún cliente o a algún emprendedor cuáles son sus objetivos en redes sociales que me responde, eh, por ejemplo, eh, quiero tener más seguidores o quiero vender más a través de las redes sociales. Y la realidad es que este tipo de objetivo no cumple con ninguno de estos cinco parámetros porque no es lo suficientemente conciso, medible, ni específico, ni está encuadrado en el tiempo como para poder detectar y analizar en qué momento podremos cumplir con él. Por lo tanto, pasemos a mencionar paso por paso cómo definiríamos objetivos con la técnica SMART. En primer lugar, específico. Volvamos al ejemplo de quiero tener más seguidores en las redes sociales este objetivo no es específico porque no estamos indicando qué número de seguidores es el que realmente queremos en nuestras redes por lo tanto es necesario que sea un poco más específico que digamos quiero aumentar un 10% mis seguidores respecto a el informe que he realizado en el mes de abril por ejemplo o también podría ser quiero llegar a tener Mil seguidores. De estas dos formas estarías dando un objetivo, estarías planteando un objetivo que es específico. También este objetivo es medible porque en el momento en el que tú llegues a los mil seguidores o en el momento que tú vayas si has incrementado un 10% tus seguidores, podrás medir, sabrás que has cumplido con ese objetivo que te habías, te habías planteado porque decir, te, quiero tener más seguidores, no se puede medir, porque tal vez tú quieras más seguidores y hayas crecido en 10 seguidores y no era realmente lo que esperabas, pero no sabes si has cumplido o no con el objetivo. Alcanzable. El objetivo tiene que ser alcanzable, porque estamos hablando de cuestiones reales. En redes sociales no podemos plantear objetivos de, si hoy estamos en 100 seguidores, decir... Eh, mañana quiero tener 10.000 seguidores porque cada uno de estos objetivos lleva un proceso y evidentemente tenemos que plantear algo que sea eh, real por lo tanto tienes que plantear un objetivo que eh, realmente sepas que puedas cumplir también tiene que ser relevante como te dije al principio relevante porque realmente tienes que plantearte si este objetivo que tú estás planteando es importante o no para tu negocio realmente es importante para tu negocio llegar a los 10.000 seguidores o puedes vender y tener un negocio y tener una buena reputación y ser un experto sin llegar a esa cantidad es decir no malgastes tu tiempo o tus esfuerzos planteándote objetivos que no sean relevantes para hacer crecer tu negocio. Quizás tengas otro tipo de objetivos que sí que sean más relevantes que, por ejemplo, plantearte un objetivo en el cual eh, quieras llegar un número, a un número de seguidores. Y por último... Eh, la T de tiempo, de encuadrado en el tiempo. Es necesario que cada uno de estos objetivos esté encuadrado dentro de un periodo. Tú no puedes decir, quiero llegar a los mil seguidores y que sea de aquí a la eternidad. Tiene que ser, quiero llegar a los mil seguidores antes de julio. Por ejemplo, sería, estamos en abril, mayo, pues quiero llegar antes de julio porque necesitas limitar cada uno de, de tus objetivos no pueden ser cada uno de ellos eternos porque una vez que tú plantees este objetivo y vamos a volver a este ejemplo de quiero llegar a los mil seguidores en, ju en julio tú ya en junio un mes antes sabrás si estás cerca o no de cumplir ese objetivo y por lo tanto también podrás hacer un replanteo. Si tú ves que vas a, ya has alcanzado tu objetivo antes de ese tiempo, puedes plantearte otro. O bien puedes replantear el objetivo que tú tenías en un inicio y decir, no voy a llegar a este objetivo, pero sí me voy a plantear un objetivo Nuevamente, encuadrado en el tiempo, medible, alcanzable, relevante para mi negocio y también específico por supuesto, que sí que puedo alcanzar en este periodo de tiempo porque X cosas no han salido como yo lo esperaba. Lo cierto también es que a la hora de plantear objetivos también tienes que establecer de qué forma vas a eh, ejecutar qué tipo de acciones vas a realizar para poder alcanzarlos. No basta con decir, yo quiero eh, incrementar mis seguidores en un 10% cada mes, si realmente detrás de ello, detrás de cada una de las estrategias de tus redes sociales, no tienes un cómo voy a hacerlo, porque es necesario que... Eh, tú sepas bien qué vas a realizar para poder alcanzar cada uno de estos objetivos que te has planteado por lo tanto, importante, recuerda, plantear una técnica para cada uno de tus objetivos no tengas objetivos aislados que no sabes eh, medir que sean eh, relevantes, medibles, alcanzables, que estén encuadrados en el tiempo y que sean específicos y por último también importante a la hora de plantear este, estos objetivos que sepas también cómo vas a hacer para cumplir con cada uno de ellos. Es muy pero muy importante y es realmente esencial en redes sociales tener objetivos y poder ir midiendo mes a mes que es lo que yo recomiendo si estos objetivos se han cumplido o si hay que replantearlos. Espero que este vídeo te haya sido útil, si es así te invito a que me dejes tu like, tu comentario, también me encantaría recibir tu feedback, que me viene muy bien, que me cuentes qué contenidos son los que más te interesan para yo saber qué vídeos generar. También me haría muchísima ilusión que conectemos en otras redes sociales, Instagram es donde estoy más activa, puedes encontrarme como birly.es. También estoy en Twitter y en Facebook que también me puedes encontrar como birly.es y finalmente estoy también en LinkedIn en donde me puedes encontrar como María Cecilia Ponce. Será un placer que me saludes también por otras redes sociales. Nos vemos el próximo lunes, espero que te suscribas a mi canal y hasta la próxima.